Bueno, hola, buenas noches a todos. Eh, como diría un señor que tengo aquí a mi derecha... a mi derecha. ¿Estás a mi derecha? No, estás en mi izquierda. No lo sé, a no lo sé. la derecha de la imagen. ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. Eh, buenas noches sí, a todos. hemos vuelto a las 12 menos 10 de la noche. 12 menos 10 de la noche. Estamos en directo en el canal de Twitch de Euska Digital. Y efectivamente os vamos a contar lo que de, de sí hoy, esta noche, el State of Play... Eh, que en principio va a estar dedicado a los VRs, eh, Pero eh, primero nos tenemos que presentar como no nosotros dos mismos en persona Buenas noches, Gasca Carmona Buenas tardes, buenas noches Íñigo ¿no? no? de día, ¿no? Buenos días, bueno sí. Buenos días, depende para quién nos esté viendo Aquí nos puede ver gente de muchos sitios ¿eh? Claro, Hay sí, que sí, decirlo. Vamos a hacernos los internacionales ahora Claro que sí Íñigo, <ríe> somos international, como diría Pitbull eh, Mr. Huawei, eh, dicho esto, ¿qué, ¿qué tenemos? ¿Qué esperamos para hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos venido a contar? Pues eh, ya lo está viendo la gente un poco en el fondo del streaming, pero o sea, arriba abajo, detrás tú también tienes arriba abajo, pero bueno, eh, aún así, vamos a eh, co-streamear vamos a cubrir el State of Play de PlayStation de este nuestro eh, día 3 de junio porque sí, ahora mismo son las 12 menos 10 de la noche pero como tal, en sus redes sociales mismo lo han puesto, han puesto horas exactas para todas, salvo para España, que han puesto 23.59 para que la gente no se vuelva loca con si son las 12 de la noche del 2, del 3 o del 8 efectivamente, porque en fin, que ha es estado de... muy bien pensado eso, ¿eh? honestamente sí, bueno, 23.59 cest y, y ya está, y así ya la piña eso. No, no se vuelve loca porque se ve que los usos horarios para los Gen Z como tú Pues eh, son cosas sí, difíciles Sí, sí, sí A mí me vuelve loco A mí cuando me ponen Las 12 de la noche Es como las 12 de la noche Que es del día anterior Del siguiente <risa> A mí me vuelve loquísimo Ay, por favor ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo está la jugada? Entonces tus... ponen 23.59 ponen 0.001 Y ya está, solucionado Ya, Perfecto. solucionado ¿verdad? Dicho esto, ¿qué, ¿qué nos van a presentar? ¿Qué esperamos? ¿Se sabe algo no se sabe nada? Uff, pues yo he tenido a una personita esta tarde por, por el Instagram escribiéndome, diciéndome, espero esto, espero lo otro, no sé qué... No voy a, no voy a especular nada, porque no quiero especular nada de antemano, pero eh, este Street of Play va a estar dedicado a VR, y todos sabemos, porque esto ya no es cuestión de especular, todos sabemos que se está desarrollando un juego de Horizon en VR. Ajá. Uh -huh. Eh, yo como buen fandom de Horizon que soy no lo estáis viendo tengo aquí un póster de metro y medio de alto en la pared ah, pegado. Ah vaya. Pero básicamente como buen fan de Horizon que soy eh, espero que me den info sobre eso y espero que sea una historia paralela un poco así como derivada de, de, de la historia principal con pues personajes nuevos protagonistas nuevos y demás y que digamos los personajes de la historia principal que se queden un poco relegados, ¿no? Relegados a un poco contactos o incluso personajes secundarios de la propia trama eh, ¿Qué nos van a presentar como tal? No lo sé, en su momento se presentó el Resident Evil para VR también Hay muchas cosas que se pueden venir, muchísimas cosas Pero yo de momento lo que sí que voy a ir haciendo es ir haciendo spam de este streaming Ah, vas a hacer, vas a hacer sí. eh, la historia de Instagram en directo, quizá. Vamos a hacer la historia de Instagram, pero antes, antes voy, a, voy a redactar un, un, una cosita, un textito, pero pero sí, vamos a hacer la historia de Instagram. escribiendo el tweet eh, Voy a aprovechar que tenemos un manejo de producción terrible para darle a la transición y que veamos un poco cómo lo llevan. Así estamos, señores. Eh, nos quedan 7 minutos en la cuenta atrás oficial de PlayStation. Eh, así es lo que. lo que está de momento preparado. Eh, la verdad es que es un inicio a una serie de eventos que se van a suceder durante todo el verano. Sobre todo durante junio, un poco supliendo. Al, al E3, eh, este State of Play, yo no, no espero que sea obviamente el mayor evento de Sony del, del, del verano, o sea, es, es, es un poco impensable. Tiene que haber una presentación grande rollo E3, la cosa es dónde y cuándo va a ser, esas son un poco las, las grandes preguntas, ¿no? Eh, las grandes preguntas Vamos a proceder a hacer la story, Íñigo Sendino. Vamos a proceder a hacer la story. Vamos a proceder a hacer la story ¿Lo quieres con Estamos castigo? en directo no, estamos. en el Twitch de Euska Digital Íñigo y yo vamos a emitir el State of Play Empieza en 5 minutos largos Todos para el Twitch, Íñigo, ¿dónde tiene que, ¿Dónde tienen que darle? ¿Dónde aquí, tiene que darle? Aquí, aquí Qué hábil, qué hábil soy con las redes sociales estas nuevas, eh De verdad <risa> Redes sociales nuevas, ojo, lo llamo a Instagram Cualquiera me metería una hostia De verdad, es que... No, me... vamos, a, vamos a grabarlo otra vez porque como lo he cogido desde el streaming El aquí, aquí, aquí, pues eh, lo ha hecho tarde ah. pues lo, lo vamos a grabar otra vez, lo vamos a grabar otra vez Pero lo voy a poner desde el voodoo, desde el... el lobby, de ese ninja de, Desde... las herramientas... Tan... Las herramientas, las que tan, tan sofisticados que utilizamos que no utiliza ningún streamer más que nosotros Hola <risa> Obviamente utilizamos todas las herramientas que utiliza el resto Incluso el chat, que no sé dónde está. Eh, pero sí. Vale, también. pues vamos a darle. Gente, estamos en streaming en el Twitch de Euska Digital. Vamos a co streamear el State of Play de PlayStation. Le quedan cuatro minutos largos. Íñigo, ¿dónde tienen que darle? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, en Vijeto, en mi, jeto, en mi jeto. Ya está co stremear cuando yo era joven se decía retransmitir, porque co-streamear, -co eh, eh, eh, a ver, Sony da una señal, en este caso por sus canales mm, habituales y nosotros eh, comentamos por encima, o sea, esto es una retransmisión más que otra cosa, así que, bueno, eh... Que mismo. Nada, que tenemos que rellenar cuatro minutos y todavía... Ah, no bueno, voy a, voy a yo, que, yo días, es que cuando sigue. estoy haciendo cuando estoy haciendo más cosas a la vez, pues me, me complica un poco Multitarea Pero, pero sí no, hablar, hablar, cuando, multitasking. hablar haciendo multitasking se me hace jodidísimo, ¿eh? Fuera vamos, coñas. Vamos a ponerte a prueba. Cuéntanos de qué ha ido tu último examen mientras estás haciendo la story de, de Instagram Pues va a ser curioso porque eh, mi último examen lo hice hace ahora mismo bastante tiempo, hace un par de semanas o tres semanas. Que vale. fue cuando terminé eh, la, los exámenes de tercera evaluación. Vale. El último de todos, que ¿cuál fue? No me acuerdo está, está, bien si fue matemática está o algo castellana. Relleno, está metiendo relleno, pero, pero... rellenazo total, ¿eh? <risa> <risa> es, es, es ¡Has preguntado tú! Cl clásico locutor de radio cuando le preguntan por algo o tiene que hablar de algo y no tiene ni idea, relleno total. Relleno total. Bueno, esta, pero, has me, me... esta has hecho un pero, profesional, uh... oh, efectivamente. ¡Ah, oh, qué bonito! Muchas gracias. Te he hecho un pingueo de puta madre en Instagram. ¿Un qué? Un pingueo. Una mención. Mi hermano se acaba de conectar. Mira, el chat lo tenemos en buen sitio. Aquí a la... Ay, ahora el, sí, al... pero qué tarde. Bueno es lo que tiene bueno, Dani, tío, pues, lo siento. Lo, las, los eventos en directo, es que son en directo. Porque efectivamente, a mí se me ve bajísimo. Joder, qué bien. Vamos Ale, a solucionar. Adelante. A mí se me oye bien, Dani. Nos sí, va a, a servir a, de, de, de bien. cobaya. A, a ti se te oye bien. A a tí tí, ay, qué bonito, te oye qué bien. Bien. Yo me voy a poner un filtrito, un compresor, una cosa... Bueno, ya tenía un compresor puesto. Pues nada, vamos a subir un poco la ganancia. Eh, porque así seguro que se me oye mejor y así seguro que se me oye... Eh, a ver si lo dejo ahí parado. Así, ahí seguro que se me, se me oye puta madre. Y me voy a subir también un poco la ganancia en el micrófono. Es que a ver, las horas de la noche que son, pues eso. Ya, un, un, poco un poquito pueda... complicado. Perdón, era yo. <risa> Si es que tener ten, a ver qué saturas espérate que me bajo un poco tener manos para esto para que te digan, es que sube bajo es que yo bajo no que era yo que era yo Aclara hombre tener. mejor mejor mejor que tener cobayas de al de, de, de laboratorio no eh, sí bueno eh, vamos a pasar a la señal en directo otra vez porque nos queda un minutito y un poquito más Así que Correcto, a, muy, muy, cierto, muy cierto estar aquí esperando con la tensión, con los nervios, con el Instagram. ¿Me han mencionado en Instagram? Bueno, claro. Eh. claro ¿Y en eh, eh, la cuenta de búsqueda digital lo has puesto? No, es que lo he, lo he hecho desde la cuenta de busca digital. Me he mencionado a mí y a ti. Lo has hecho desde la cuenta de busca digital. Claro, he hecho las salidas de la cuenta de busca digital. ¿Tú estás seguro? Ah, sí, a ver. Claro. Ah... Vale, claro. Eh, vale, que hay, que hay dos stories. ¡Ha venido, Juan! Juan, sí. gracias por estar aquí, tío. De verdad. Gracias. Ah, un saludo. Íñigo <risa> no tiene ni idea. No, la verdad que no. Eh, pero Oye, bueno, en... que traigas a tus amigos está, está bien porque. Te he dicho que iba a hacer spam, te lo he dicho. Por, ¿sí porque porque he dicho? siempre dan juego. Ojo. O sea, quiero decir, yo la última vez que. Que hice un stream desde este mismo lugar eh, Y vinieron tus amigos eh, Fue la hostia Es que eso es lo gracioso la, Y la siguiente vez aún así vinieron mis amigos a verte a ti O sea, me parece una falta de respeto impresionante Maravilloso Una falta de respeto en impresionante fin. Se la suda lo que haga yo, vienen a verte a ti Correcto eh, por suerte nosotros lo que hemos venido a ver es mm, el evento de Sony que voy a ir subiendo. Qué en el bien, qué bien liga Íñigo, porque de verdad, qué bien liga Íñigo. en 30 segunditos y no nos lo queremos perder, por eso estamos aquí a estas horas de la es noche. Es la primera vez que de momento el Twitch tiene más usuarios que el, que el YouTube, porque habitualmente siempre el YouTube como cuadruplica, quintuplica la, la gente que está en el Twitch, pero ahora mismo en el, en el canal oficial de PlayStation tenemos 63K personas y en el canal... De eh, Playstation, o sea, pero en Youtube O sea, en el Twitch tenemos 63k Y en el canal de Playstation, en el de subtítulos Al menos, hay 58k El directo está en Twitch o sea... ¿Será, porque es de, será porque es de subtítulos O sea, en el inglés normal, ¿cuántos tenemos? En inglés normal Hay cantidad de gente, vale, 188k Me callo la boca, vale, solucionado Y en el de japonés, solo por curiosidad Pura y dura Ojito que esto empieza, eh 11k personas en, en el de japonés Sí, sí, sí, y tanto que 24 ¿y tanto que de marzo de 2023 Primera fecha Vale si no he Vale, mal, hemos visto ahí un, un algo de, de Playstation 24 más. ¿Eh? Me va, me va, vale, sí, sí, sí, lo tengo, lo tengo atrasadísimo Vamos a pregarle F 5 a ver si puedo Esa r Es el Resident Evil Village, tiene que serlo Vale, sí, ya está, ya, ya lo tengo, ya lo tengo Tiene que ser Resident Evil Village como una casa Resident Evil Vale, vale, vale ¿Cuál eh? cuatro. A ver qué nos dicen Capcom ¿Esto puede ser Final Fantasy? ¿Final Fantasy 16? ¿Incluso? ¿O no? Es, es Resident Evil Y me estoy no, yo parando Antes Evil. de lo que toca sí, Es sí. El Resident Evil Vale, vale, vale Vale eh, Me lo voy a poner en pantalla completa Porque quise. Oye, es cosa mía. O ¿Tiene una resolución que da un poco de miedo? Eh, se el ve nivel bien. de detalle. Se ve bien, se ve bien. Vale. Capturado en PS5 por cierto. Sí, suelen, suelen hacerlo eso habitualmente. Vale. En... en fin, el juego de la Dimitrescu. El juego de la Dimitrescu. El juego de la Dimitrescu. Lady Dimitrescu. Hostia. Hostia. Hostia. Resident Evil 4. Ah, no, claro. No es, no es el, el Village. Es el Resident Evil 4 para VR. De momento Resident Evil 4. Íñigo, dice Juan que a él el Resident Evil se la suda, que él viene a verme a mí. No, mentira. Eso no lo ha dicho, pero da igual. No, ha, ha dicho que se la suda. A mí me das duda. Pues acláranos, Juan. ¿A quién vienes a ver? Como no sé a mí, me voy a ofender. tengo cuidado. Resident Evil 4, 24 de marzo de 2023. Para PlayStation 5. En principio. Ole. Contenido para. Resident 4 Remake VR. No lo sabemos. Ahí lo tienes, Para VR. Ahí está. Venga, va. Eh... Vale, 5 uh -huh. Vuelve Play con Resident Evil. Resident Evil. Vale, cinco y juegos más vamos a tener de VR2. Efectivamente. Y uno de ellos... A ver qué tenemos. Parece que va ser... a ser Dimitrescu, la puta Dimitrescu. Wow. La puta Dimitrescu. Wow. Resident Evil Village. Let's see how... Espera, esto es. Por el movimiento de la cámara se puede intuir que esto es VR. Sí es de hecho lo pone arriba. Resident Evil Engine. Hostia, qué, curioso, qué cosa más curiosa, ¿no? Uh -huh. hmm. Vale, los, los escenarios típicos. Hostia, qué nivel de detallismo. En fin, la Lady Dimitrescu y esas cosas. ¿PlayStation UDR2 como hardware ya está a la venta? Sí, creo que sí. Lo voy a comprobar ahora, pero sí. Vale. Me encanta la puta música de esto. El mal rollo que da esta mierda. ¿De verdad? Siente sí, Evil Village. que. Por si no os habéis dado cuenta, efectivamente es un juego de palabras porque es el octavo juego. Vale, sí. GG's Capcom. GG's. Esto puede ser muy buena idea, honestamente. Lo del, lo del Resident Evil Village. Y aquí ya me está rayando un poco. Siguiente juego. Uy. ¿Tú entre todos tienes Borderlands? La no, es Borderlands. No, no tiene. No, no tiene. No. ¿Qué es esto? De zombies. Les encanta hacer juegos de zombies para VR. Sí. Les encanta porque da, cagüe, efectivamente. Venga, gente, os voy a poner el chat en el móvil. ¿Qué, ¿qué juego puede ser este? Hostia Me encanta el Doom de zombies en VR, honestamente, ¿eh? Retribu. ¡De World. ¡El Saint Welcome home. ¡El puto Saint san Retribution! Let's fucking go 2022 Walking Dead VR, gente o sea, Se viene O sea, antes del final de este año Uy, navegación de naves, miedito no, no. Esto puede salir muy bien o muy mal Porque los juegos de navegación de naves son como el gran olvidado Un poco de, del tema de los juegos triple A A pesar de que existan, están Pero son como los enormes olvidados me han venido por tres segundos unos vibes de Nintendo 64 de un juego que tengo por aquí que no sé cuál, cómo se llama Es, eh... Espera, ¿cómo que No Man's Sky VR? Pues sí, lo, lo que ha salido antes era, venga No Man's Sky VR, efectivamente oh, Joder, llevo dos triples metidos, gente, dos Voy apuntando que luego tenemos que hacer repaso, eh según he visto, hostia, pues eso va a. estar... Gente, me apunta alguien en el chat, porfa. Uh -huh. Este es el horizonte, este es el horizonte, este es el horizonte, este es el horizonte, este es el horizonte. Este es el horizonte. Este es el puto horizon. Joder, que si es el horizonte, eso es un puto pastador, venga. Y guerrilla. Esto no me lo pierdo. Vigías. Ah, los cocodrilos que no me acuerdo cómo se llaman. Sí, correcto. Horizon VR, Dios. Vale, os voy a poner de manera simultánea aquí esto. Para poder escribir en el chat. ¡Eh, se me ha pitado! Vale, ya está. Vale, entonces, ¿qué hemos tenido de momento? El. Resident, 4. Resident Evil 4. de Alix? No, no, no, no, no. ¿De Half-Life Alix? No. Esto esto es el. Oh. Mira, ¡No! ¡Combate V! ¡PvPVR contra los bichos puede ser la polla! Vale, esto pueden hacerlo muy bien o muy mal, ¿eh? Esto pueden hacerlo muy, muy bien o muy mal. Porque en el combate de Horizon tú necesitas un nivel de movilidad que no tiene sentido. Y es muy cierto eso. Ojo, ¿eh? Entonces hemos tenido Resident Evil 4. Ahí está, Horizon Call of the Mountain eh, Resident Evil, Village hemos tenido también Luego hemos tenido eh, Walking Dead, ¿Qué, Dead? Más ¿Qué más Dead? hemos tenido? Nomás Sky El no más Sky, correcto Tiene que acabar. Hi, El Horizon Ahí están Tenemos aquí al narrador, al director narrativo De... De la criatura Exclusivamente para VR ¿Va a, Va a haber una actualización Del Horizon No me he quedado con el título El Forbidden West, Horizon, el Forbidden, Forbidden West, es West es el Horizon 2 for... Infri... Vale, sí esa me da igual Dame otras cosas, dame cosas nuevas Switch Outfit Epi... ¿Cómo? Eso es nuevo Eso en jugabilidad puede ser muy épico <risa> Hay un nuevo dificultad ultra imposible. New Game Plus, que es lo que están mostrando aquí. Que vamos a ver? Bueno, no sé. Vale, si Vale, mayor a ver update, mucho pero esto viene, ver. esto viene gratis, claro. Sí, sí, pero ya, o sea, está ya. Que mires PlayStation Blog, eh, gorilla, PlayStation report, blog básicamente pasa a ver lo que tiene en concreto, dificultad ultra alta, en fin. Mm. Y, re re PlayStation, con un, no, PlayStation, fan, favorite PlayStation. fan favorite is coming to PC. Eh, los de no, no va a existir el día cero. Venga. PlayStation Studios. A ver qué se viene. Insomniac, me suena. Me suena. Me suena. Eh, será el Spider-Man, ¿no? Vale. GG's <risa> gente. Sí, <el Spider> <risa> <risa> <risa> Alpha footage, eh. O sea... Y todo esto El alpha plan. footage, siempre dicen, es que, a ver, esto es, esto es una cosa que es cierta. Cuando dicen alpha footage, muchas veces ni siquiera es parte del videojuego. Son animaciones que hacen ellos. Son animaciones o sea, esto posiblemente ni siquiera sea poco. parte del, del juego. O igual sí, quién sabe. Eso de volver a los días Spider-Man. Spider-Man remasterizado para PC. 12 de agosto... Con esos royales o Yo estoy agregando las cosas al chat de Twitch. Perfecto. Espera, ¿qué? ¡Sí! sí, sí, sí, sí, sí, sí, el juego del gato. ¿Qué es el juego del gato? ¿Quién es el gato? Eres un gato en VR. ¿Es un gato? Eres un gato en VR, vale. Eres un gato en VR. Es la polla este juego. Es la polla este juego. Me habían dicho, se va a presentar esto. El juego del gato, el puto juego del gato, es la hostia Es la hostia esta mierda, es la hostia, es brutal, es muy muy bueno es, es una trayectoria, es una travesía Vale, has visto los ojos, no? Vale Sí. Eres un gato, esto es tan japonés lo de ser un gato Que si es esto impresionante no lo ha hecho un, este un estudio japonés en... Que me lo diga Es absolutamente brillante esto Eres un gato en un mundo postapocalíptico en el que los robots han dominado lo que viene a ser la raza y los humanos pues ya no es existen. Japo es super japo. O sea, el concepto, aparte de visualmente lo que estamos viendo, obviamente, pero el concepto en sí es la de no podías ser. Gato animal. Eres un gato. Y tienes salto largo. Es es y Mauricio ya este de mala juego. Hostia. Es de Napurna, sí, es de Napurna Interactive, correcto. Es la polla este juego, no me acuerdo del nombre, pero sí sé lo que es. No era actual gameplay, correcto. No, esto eh, no eh, es actual gameplay, lo anterior eh, eh, era gameplay, esto ya Que me... el gato se siente no forma parte del juego. El Stray, el Stray, Estray. el puto Stray, el puto Stray. Es precioso 19 este de julio juego. Es para brutal. Play 5 y Play 4. Es brutal, pues no lo he visto hoy anunciado en Twitter. Explora es brutal. Una Explora una ciudad... Sí, uy, gente, sí, haciendo spam de su sistema de plus Si tienes plus extra o deluxe extras, gratis Para ah, ti, para vosotros, ah, jugadores, para Jugadores. Los que pagáis <risa> Uy, uy, Hogwarts no, no, no, me he No, no, no, no, esto se parece a Hogwarts o de una castaña. No, Todo lo que salía antes No, esto, esto que es un alien nuevo no, tío, no ¿Qué coño es esto? <coughs> ¿Returnal? Pintaza de Returnal, eh Les encantan los putos juegos de terror para VR O sea, eso podemos estar de acuerdo todos <risa> Dios Fuera. Tiene una pinta de returnal o de prey como una puta casa. Dios. Me está dando un poco de miedo a qué nivel está llegando el VR, eh. No sé si esto es VR, eh. No, el problema es que habitualmente... Claro. Esto es un FPS, pero esto creo que no es VR. Es que es un poco... Es un poco XD por ese tema. Porque dices tú, claro, tú ves las animaciones y las animaciones son la polla. Sure. Pero en VR, ¿cómo lo van a hacer esto para que verdaderamente dé miedo respecto a movilidad y tal? ¿Qué coño es esto? de Calisto, Calisto Protocol. No sé qué es esto, Play. pero da mal rollo. Eh, para, me acabo de dar cuenta para de una Play cosa. Play 5 y Play 4, yo creo que esto no es VR, eh. Yo creo que no, no, no, no, no tiene no que lo que nos están presentando es VR. Yo me he dado cuenta de una cosa: esto que acaban de presentar es literalmente el nuevo juego de Rainbow Six, pero hecho bien. Hm. El, el extraction Me gusta mucho el estilo gráfico de esto. ¿Qué es esto? No lo sé, pero me gusta Mario y Stanley en y Parable 2.0, gente ¿Qué coño? Se ve que esto ya salió y nosotros somos... Alcalisto ah, Vale, Alcalisto Protocol ya salió Venga, gente, dispara... Mata a gente mientras vas en patines Mata a gente mientras vas en patines Porque esto es PlayStation Mario y Sonic los Juegos Olímpicos del asesinato Por supuesto, gente Half-Life Olympics Half-Life Olympics, eh, literalmente eh, Íñigo, te Yo... lo prometo, de verdad O sea, esto es absolutamente Lo mejor del mundo O sea, todos son shooters Sí, pero no todos son los mismos shooters Puedes no, no. tener literalmente esto, esto Esto tiene una pinta diferente por lo menos a, a otros ver, después shooters. del SOI este sea, ha salido que no, no, no lo apuntado roller drone Protocol? 16 de agosto dios ha salido de Calixto Protocol y ha salido roller drone a veces me pregunto si me, suena, las me cosas las normales otra vez eso es anime y un brazo esta, anima esta, animación, es anime. esta animación es anime esta animación es anime super gore bueno super gore qué cojones ¿Qué coño Captura es esto, Sao, No entiendo ¿Qué coño es esto? Me encanta, me encanta, me encanta El mundo no ha terminado todavía Me encanta esta mierda ¿No querías ciencia? Pues ¿No toma ciencia Ponen Monster Evolution arriba. Days Until Monster Evolution. Hold Hands, bueno, que es romántico sí. además, qué bonito. Cuidado, no le des el micrófono. qué cojones. Me encanta la mezcla del estilo de, de, de anime con, con videojuego 3D. Adoro mucho. sí niño, tienes un brazo biónico. Por lo que sea. Eternites What the fuck hermano Eternites Pero esto está basado en algún anime solo estilo anime Early 2023, ya empezamos yeah. con los Q1 2023 ya Early 2023 para Ya empezamos, empezamos. 4. Dios Action y dating <risa> Steam Steam, es Steam lo que iba decir, ha pasado tío. a ser de play <risa> Action games y dating sims Ojo ¿Steam ha pasado a estar en PlayStation? Tremendo Yacuza eh, ¿Yakuza? ¿Yakuza Capcom ¿Un Yakuza? ¿Un Street Fighter? ¿Cómo? Hay eh, un no Street Fighter parece Sí, esto es un eh, Street Fighter ¿Hola? Claro que es un Street Fighter Of ¿Cómo? ¿Por qué se ve tan bien? ¿Por bueno, qué se ve tan bien el Pokémon? Porque estamos Fighter? en Play 5. ¿Qué cojones? Eh, Graficazo. Eh. Hola, qué lucazo. Madre mía. Hola. ¿Qué cojones? No, vamos a subir el rapaz. ¿Street Fighter mundo abierto? No, no, no, ni de coña. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? Es Hala. Street Fighter como una casa. ¿Es Ahí Street lo llevas. Fighter? Claro que sí. ¿Qué coño es esto? <risa> Me parece la polla, me parece la polla, me parece la pollísima. Capcom acaba de subir a la gloria, a la puta gloria que va a subir. Sigue siendo un puto juego de pelea, pero han cogido Street Fighter y lo han hecho nuevo. Y sigue siendo un, un juego de pelea lineal, digamos. Pero sigue todo un puto es un juego de pelea con todo lo que tiene un juego de pelea: con los combos, con la pequeña ralentización después de cada golpe para que te permitas poder hacer un combo. Con todo. Claro, sí. Es, es absolutamente brutal. Y con rapazo. Dios. Y con animación brutal Absolutamente brillante Ya está, no, ya está Ya está Street Fighter 6, Street Fighter 6. Fuerísima. Fuerísima Fuerísima El grande, el puto enorme No, no, no, ya está ya está, ya está, ya está. Street Fighter 6, tu momento, your moment, your tu batalla no, 2023. 2023. 2023. Acaba de venir y, y, y, Capcom, se ha sacado 3. la chorra y la ha puesto ahora sobre la mesa. ¡El tunic, Indies, lo nuestro. Lo nuestro, Indies. Lo nuestro, lo nuestro todo, digo yo. Sí, han vuelto a cambiar el logo, sí Han vuelto a cambiar han dado una botita El Tunic es brutal El Tunic como juego de puzzles es impresionante O sea, esto está al nivel del Monument Valley Para ¿También? móviles, pues lo mismo Solo que tiene PvP, correcto Es brutal esta mierda Es un estilo chibi súper logrado Súper bien hecho Con ese sistema 3D tipo eh, dibujo técnico que se hacía antes Con, con esos cubos así hechos de lado es brutal, es brutal esta mierda. Vista isométrica, quieres decir, los cubos así de lado. Los cubos así de lado. 27 de mía. septiembre. 27 de septiembre, para Play 5 y Play 4. Túnic, gente, tunic Más cosas. Como sea o es que les rompo el cuello. No es We Are OFK. no lo es. ¿Cómo? Para hacerlo real para las personas en el futuro. Nos preguntó sobre vivir juntos. Y nos preguntamos ¿qué a quedar? ¿Qué es esto? Me gusta mucho el estilo de pintado. Muy bonito eh, Esto se podría introducir yo creo En el estilo de juegos cosi Que decía Aitor Marañón el otro día en el programa Tiene toda pinta Tiene mucha pinta Pero muchísimo De ir sí, a sí, mirar sí. las vacas De sacar fotitos Fotos sí. Y por el estilo gráfico además También te lo un poco Estás haciendo un diario básicamente hmm. ¿Cómo va la cosa? Eh, hemos Vamos visto Street Indies. Fighter 6, el puto Street Fighter 6. Sí. Tiene pinta. Pero sí, se ha presentado el Tunic con vista isométrica o los cubitos, que digo yo. Y estamos ahora con un juego cosy que mencionó Aitor en el programa del otro día. Season se llama... I'll enter to, the I'll enter to the future. En otoño de 2022. Tiene pinta así, muy tranquilito, muy cosy, muy... <laughs> Hola sí, jugadores. Es el de Final Fantasy 16. Eh, Vamos. Nos van a dar información sobre Final Fantasy. Además, nuevo. Del nuevo tráiler. Eh, van a empezar a entrevistas con los medios, con prensa. Oye, esos somos nosotros. Venid, sí. venid que os entrevistamos eh, y que dicen que están muy centrados en lo que saben hacer mejor, que es hacer juegos y y entretenimiento porque pueden darle un momento feliz a la gente en los momentos duros que estamos pasando. Y ahora el trailer. Trailer gente, trailer, gente, trailer, gente, se viene Final Fantasy 16. let's go. En un mundo eh, demoniado por la tiranía y el tumulto hay algunos que no he leído todo el cartel. Vale. gráficamente hablando es la polla square como no sí sí sí el 16 obviamente eh, de lejos el mejor state of play en los últimos dos años eh os lo digo oh, sí. <risa> por menos mal que es el primero que emitimos de aquí para arriba el mejor Street of Play en dos años De aquí para arriba, compañeros Y compañeras ¿Os acordáis de VR2 tal? Sí, ya, VR2 Street Fighter Sí. VR2 de era VR2 la excusa para, para tenernos aquí A las 12 de la noche contando esto eh, Llegan a decir Street Fighter 6 Y estamos aquí en Jesucristo y la madre de Todo Cristo estaba aquí Take the field. Shake the Me parece la polla esto. Its Foundation. esto es impresionante De verdad Y fíjate que no he jugado Ni un puto Final Fantasy Pero tal y como son los RPGs Esto es la polla Y la manera de venderte esto así Es la polla Porque League of Legends Hace lo mismo Y lo hace peor Y la gente juega Dios esto es gameplay, ¿eh? Joder. Parece que son animaciones, pero esto es gameplay. Cuando hay PvP en el Final Fantasy, Empire hay. Obviamente hay animaciones on. cuando tiras cosas y demás. Eh, ¿Cómo que Fénix? ¿Cómo que Fénix? Ramu, Shiva, Odin. Aquí hay mucho, mucho de Osbrego, ¿eh? Nórdico, perdón. Final Fantasy 16. 16. Awake. Ahí vamos. Esto creo que sigue siendo Final Fantasy. Sí, es Final Fantasy, sí. <risa> Verano 2023. No, no me hagáis esperar tanto. Sí, sí te hacen esperar tanto porque quieren vendértelo todo el año. Mira, mira lo que han puesto arriba a la izquierda. ¿Summer Game ¿Somar Fest? Esto cuenta ya como parte del Summer. Claro que sí. Eh, sospecho que. Alguna cosita más y aquí terminaremos. Sospecho que. Aquí terminaremos. No sé si hay algo más incluso. O sea, cuando suelen meter las animaciones en la que ponen el State of Play al final, habitualmente significa aquí te has quedado y pista para adelante. Pues aquí hemos quedado y pista para adelante. A ver, a ver negro, si... Y hasta luego. PlayStation y PlayStation. Pues muy bien. Dios de mi puta vida. O sea, no he visto a tanta gente emocionada por algo en mucho tiempo, ¿eh? En las últimas presentaciones de videojuegos la gente se ponía mucho en el chat a poner ZZZZ, que es que te está aburriendo lo que estás viendo y sí. que quieres que te den cosas buenas pues ZZZ, esto ha sido la hostia la peña pueden... es un poco troll es, Vamos es a troll. pero cómo han podido mezclar en media hora tanta cosa potente Vamos, vamos a hacer un repasito y así hacemos. Vamos a hacer una review. Vamos eh, a ir, vamos quick quick Valoration. Y vamos a empezar Venga. por. Te voy lanzando yo los nombres y tú nos vas, Venga, vas, a, vas contando. Resident Evil 4 Remake, que lo hemos visto al principio para PS5 vale. con eh, soporte para PlayStation VR2 en algunos eh, contenidos. Vale. Eh, pues la verdad es que eh, se mencionó como tal el Resident Evil 4 que iba a salir hace ya un año largo. Eh, también hay que decir que cuando se presentó la gente lo dio mucho porque estaba muy mal hecho, era muy pre alfa todo, pero era pre alfa mala Entonces ahora cuando se ha presentado y tal, pues lo ves verdaderamente y dices, coño, puedo volver Por eso lo han hecho a remaster, porque antes lo que habían hecho era un port puramente Pero no han uh -huh. hecho a remaster para que se vea bien, para que esté adaptado, para que esté a VR Porque no tiene sentido jugar a un juego en VR si tiene las, los gráficos y todo, la jugabilidad y todo de hace 18 años Entonces lo han hecho ahora bien, guay uh -huh. Resident Evil Village Resident Evil Village para VR va a ser una obra maestra absoluta. Resident Evil Village de por sí es una obra maestra. Todo el mundo dice que no, los Resident Evil antiguos son mejores, los originales, o no sé qué. No, no, no. Resident Evil Village, yo no lo he jugado, pero he hablado con mucha gente. Sé que está muy bien como juego. Y que te metan ese nivel de terror ambiental, atmosférico, jumpscare, todo con la puta Dimitrescu y el señor de la pirámide en la cabeza, en VR y los tengas delante y te rajen el cuello, puede salir muy, muy bien. The Walking Dead Retribution 2 pues fíjate que este es sin duda el que menos me ha llamado, porque para ser lo que es The Walking Dead podrías haberlo hecho de dos maneras. Podrías haberlo hecho como un juego realista, como han hecho el puto Resident Evil, o podrías haberlo hecho como se hizo un Wolfenstein, que es más de un estilo gráfico un poco más eh, tranquilito, un poco más, eh, digamos, más de cómic, ¿no? Más de cómic antiguo. Pero no, han intentado hacer un intermedio y les ha salido unos modelos de mm, zombie que no dan miedo, sino que dan risa. Así que The Walking Dead, por favor, tenéis series, tenéis libros, tenéis de todo, curraos un poquito más. No manches Sky. No más Sky Uber va a ser absolutamente brutal. O sea, el No más Sky tuvo eh, una. No sé si lo sabéis, pero bueno, el No más Sky de por sí, cuando salió en su momento, eh, fue un desastre absoluto. La gente lo odiaba tal porque tenía unas expectativas muy altas, pero se fueron descubriendo que con poco a poco, oye, con actualizaciones y más que le fueron metiendo, hostia, el juego está muy bien y está más que decente. Y el No más Sky de por sí siempre ha primado por lo que se veía alrededor, lo que era el entorno y demás, no tanto por la jugabilidad, sino por todo lo que era. Entonces, poder ver todo eso en Uber y poder hacer todo eso en VR, hostia, ¿eh? Uh -huh. Horizon Call of the Mountain Pues teniendo en cuenta que lo único que habíamos visto la última vez fue la animación que hemos visto ahora De que pasaba el, la jirafa esa muy grande, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, lo siento eh, La jirafa esa muy grande por el río, teniendo, lo que nos han dado todo, lo que nos han dado ahora mismo es impresionante Ha sido exactamente lo que he dicho yo, es una historia paralela Salen los personajes de los juegos eh, de, manera, de manera un poco secundaria lo que sí que me da miedo es el PvP. El PvP del Horizon es muy movido. Sí que es verdad que apuntas con un arco, que es cuando estás un poco más tranquilito, pero tienes los rol, el rodar a izquierda, derecha, atrás, adelante, rodar más lejos, rodar más cerca, no sé qué, que si sí los saltos, que si sí posicionamiento, que si sí es muy táctico para el PvP. El, el Horizon tiene muchas opciones y más aún el, la, la segunda entrega del Forbidden West. Entonces, eh, a ver qué hacen, cómo lo hacen. Porque el PvP puede salirles muy, muy mal y no es una coña. Es precioso el juego y va a ser precioso en VR. Pero si la, si el PvP no va equiparado A, estamos muy jodidos. <risa> eh, Marvel Spider Man para PC, esto es un port. O sea, absolutamente no se quedan en Marvel Spider-Man El exclusivo de Playstation más jugado de no sé qué sí, No no, nos exclusivo. vamos a pasar a PC No nos vamos a lanzar cosas en PC No nos vamos a hacer <risa> juega desde el día cero Exclusivo hasta que no. aprieta la billetera De Calisto Protocol eh, No sé qué coño es esto, pero yo les doy la enhorabuena No es nada innovador, porque hay 1400 juegos del estilo Precisamente yo he dicho, puede ser un Return, puede ser un Prey, puede ser un Alien pero eh, han cogido literalmente el Rainbow Six Extraction y lo han hecho bien. Han hecho el mismo juego, pero bien. Así que Ubisoft, no sé, tío, aprende. O sea, fin. No sé se Roller Drone. No, sé, no sé a quién se le ocurriría eso. No sé a quién se le ocurriría eso, pero me ha parecido brutal. O sea, disparar mientras vas en, en putos en, en, en skates. Joder, skates no, coño. Ya, ya no sé, son las sí, media, media de la no, noche, no, en fin En, en patines en, de línea En patines, eso, en patines O sea, es absolutamente brutal Solo se les está yendo tanto la olla con muy poquitos juegos Y el equivalente a ida de olla, de shooter de ese género Fue el Deathloop en su momento Pero el Deathloop estaba plantado de una manera muy diferente Esto es literalmente juntar dos cosas que no tienen nada que ver Y decir, pues esto va a salir bien porque lo digo yo Y claro. pista Eternate. Con un estilo gráfico muy bonito también, ya de claro. paso uh -huh. Eternite ¿Cuál era el de Eternity? Eh, la ah, sí, mezcla el, el, el, el, entre el anime, batalla anime. y anime y el juego de, de citas. Pues eso, como, como juego de. Total. Básicamente, como juego de rol con eh, animación de anime puede ser la hostia. Las citas, a ver cómo las implementan, porque como esto sea uno de los clásicos juegos pochos de Steam de mm, citas, de date sim, como decían ellos, eh, a ver qué hacemos. Steam está plagado de ellos con cosas de, de ese estilo. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto al que, hasta el que los japoneses quieran, porque son japoneses y, y, y son muy japoneses, como diría Mariano Rajoy. Y muchos japoneses. Y Street muchos japoneses. Fighter 6. Es que no, no puedo decir nada. O sea, el Street Fighter es una obra maestra y absoluta. Lo he jugado en recreativas, lo he jugado en emuladores, lo he jugado en todas partes. Eh, me he ragueado muchísimo con gente porque eran muy buenos y yo no. Lo jugamos en... no jugamos con... Sí, también jugamos al Street Fighter. Jugamos, te recuerda al Mortal Kombat 11, pero también jugamos al Street Fighter en la Fanal Series de 2019 con un Paz precioso. Eh, es una obra de arte y que hayan venido tal cual. Yo es que al principio así cuando me he quedado rayado por el estilo gráfico que tenía, pero cuando han venido y han dicho, no, no, esto es Street Fighter, pero tus personajes de 4 píxeles ahora tienen 4 millones. Toma, para ti. la cara, que me, que me hayan dicho, no, no, no, espera, ¿ves esto? ¿Te ha gustado el estilo de personajes? No te rayes, tienes un puto mundo abierto. O sea... ¡Hola! Me da igual que sea lineal, me da igual que no lo sea. Acaban de implementar la mayor fumada a un juego de lucha y les va a salir bien. Mortal Kombat, lo siento mucho, te vas a quedar atrás. Como no hagas algo, ya. Eh, dos títulos independientes que hemos tenido por medio. Tunic. El Tunic me parece brillante. O sea, por el estilo gráfico que tiene, siendo un juego de puzles, para ser indie está demasiado bien hecho. Tiene el nivel, literalmente, el nivel que tiene el... el... ...Mountain Valley, que, que jugamos en ese momento... ...Mountain Valley, Mountain Valley 2, eh, que tiene para móviles... ...siendo un juego para móviles, está optimizado de una manera impresionante... ...juega con el 3D de una manera brutal... ...pues es el equivalente, o sea... ...literalmente está hecho perfecto como juego de puzzles ...de esa temática. Uh -huh. ¿Y Seasonal Letter to the Future? Eso sí que puede ser un poco más rayante... ...porque lo hemos visto, lo hemos visto es un videojuego cosy... ...el problema que tienen los videojuegos cosy... ...es que son muy jodidos de presentar... ...es uh -huh. decir, tú vienes y dices, vale, tengo este juego... ...y qué haces en ese juego... Ah, en este caso hemos visto que tenemos un diario, vamos conociendo a gente, vamos sacando fotos y demás, pero ¿dónde se sitúa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Objetivos principales? ¿Cuándo termina el juego? ¿Cómo...? qué otras mecánicas de jugabilidad tiene, es muy complicado porque te lo presentan como si fuese una animación te lo presentan como si fuese una película porque es una película, es hasta uh -huh. determinado punto eso, un, una historia, narrativa en la que tú interactúas es muy complicado de presentar pero el estilo gráfico es precioso ya sé que me vais a escuchar decir el estilo gráfico 400 veces, pero es porque las variaciones me encantan, entonces tienes desde el tunic que es así en plan, oye, tío, no sé qué no tenemos bordes, tenemos unos modelos 3D pero súper minimalistas pasando por este juego que tiene un estilo muy dibujado estilo cómic, eh, con los bordes tan redondeados y demás me recuerda un poco también al, al, al juego que probamos en su momento no me acuerdo el nombre ahora, lo siento, mucho gente eh, al juego que probamos en la Final 2019 en el que tu padre tiene Alzheimer y tienes que ir recuperando, el Inerases eh, uh -huh. pues eso, me recuerda un poco al estilo gráfico de Inerases, pero con más bordeado y tienes desde ahí hasta pasar al puto Street Fighter o sea, uh -huh. tienes de todo, entonces el estilo gráfico es brutal, y yo creo que como juego COSI puede estar muy guapo, pero tendría que esperar a ver que nos den más contenido. Y ya por último Final Fantasy XVI no he jugado ni un Final Fantasy. Hay muchísima crítica sobre Final Fantasy, especialmente con uno de los últimos que ha salido, que ha sido el Final Fantasy VII remasterizado. La gente, tipo, tienes los dos pandos. Tienes el, esto es la polla y esto es una mierda. Y tienes de todo, claro, porque Final Fantasy VII es un juego bastante antiguo. Si no me equivoco, es una... Eh, un estilo 2D tipo Pokémon, los Pokémon antiguos, eh, pero vaya que hay muchísima crítica a los Final Fantasy, hay gente diciendo que los últimos son los mejores, que los primeros son los mejores, no sé qué, aquí, lo siento, no hay duda el Final Fantasy XVI, ahora mismo, de momento, tal y como nos lo han presentado, con las cinemáticas que tenemos, las animaciones que tenemos, el PvP que tenemos, esto es una obra de arte y no he jugado ninguno, posiblemente tendré que probar el XVI porque es una obra de arte maestra. Pues las 12.38 de la madrugada eh, Esto ha sido lo que nos ha dado El Playstation State of Play Me acabo de inventar el título me Pero me encanta el tema Porque claro, han mezclado todo esto En 28 minutos O sea, por favor, eh, de verdad Future Game Show, no hace falta hacer 3 horas de matralla Por favor, no hace falta Efectivamente, las presentaciones buenas también pueden ser cortas Y yo creo que por la, Solo por la reacción de Gaiska Lo acabamos de ver pues eh, muchachos, nada más, ¿no? Hasta aquí. Bueno, eh, recuerda a los espectadores que mañana tenemos. Mañana a la tarde grabamos. Eh, bueno, mañana hoy. ¿Qué ser? mañana hoy. Mañana eh, hoy grabamos Seréensear. ser con su eh, principal estrella de baja por paternidad. Así que. ¿Quién pondremos de sustituto? ¿Qué la sabe, respuesta, Ñigo, ¿qué La respuesta, sabe? pues, en, en... Pues como... ¿Qué? ¿16 horas? 17, Más o menos Aproximadamente No, gente, no se pueden dormir 12 horas porque entonces luego no llegas a estas cosas, ¿vale? No se puede No, no se puede dormir 12... Bueno, a ver, yo espero dormir hoy eh, por lo menos 7 Para estar un poco fresco mañana, pero bueno. Yo no, la verdad que no, no llego a las 7 habitualmente Con 5 vamos, Flamísima Venga, vámonos Con 5 y un monster tira para adelante, ¿no? Venga. siempre, siempre, también lo tendrás mañana no te preocupes, si echabas de menos mi hiperactividad la tendrás mañana, no te preocupes no, no la no echaba de menos, pero no pasa nada, no hay problema eh, gracias por vernos y gracias por seguir el contenido de Euska Digital eh... Suscríbanse en la plataforma que vean esto Suscríbanse si es arriba, es abajo No lo sé dónde es, pero suscríbanse Y todo el resto del contenido En nuestro Twitter, en Instagram Y en www.euskadigital.eu Gracias por seguirnos y hasta la próxima Agur Chao